Y bueno, hacemos mención a eso en primer lugar y también convocamos a una jornada de lucha. Así es, el día jueves en la madrugada eh, sucedió una explosión en Plaza Winkle, en la refinería, donde eh, fallecieron tres trabajadores y hubo múltiples eh, problemas en la refinería, se quemaron camiones, hubo todo tipo de... O sea, hubo un incendio incontrolable producto de la falta de condiciones laborales. Eh, en la que trabajan, la mayoría de los trabajadores padres petroleros. Nosotros sí. ese mismo día sacamos un comunicado desde la FEM Capital, planteando nuestra solidaridad con las familias, pero también exigiendo que no solo el sindicato petrolero llame a parar, sino que todas las centrales llamen porque eh, en realidad tenemos un problema muy, muy serio que se ha extendido en la clase trabajadora, que es la precarización laboral, uh -huh. que lleva a que en los distintos sectores eh, haya todo tipo de accidentes y fallecimientos. Uh -huh. eh, así como fue Aguada San Roque, en nuestro caso el año pasado. Eh, este año ha habido distintos accidentes de trabajadores que han quedado lesionados seriamente mm. como pasó hace dos semanas en el Rincón de los sauces en el Petróleo y ahora este terrible accidente donde fallecen dos trabajadores En este marco de esta situación, eh, nosotros convocamos a una jornada de lucha junto con las seccionales opositoras Así es, el miércoles estamos convocando a una jornada de lucha porque la situación eh, no da más, la situación económica y social que se vive, que vive el conjunto de la clase trabajadora, la inflación que va a llegar a tres dígitos a fin de año. Y la persecución también, Yamil, ¿no? porque hay como una doble vara, digo, la justicia por un lado dispensa y condena a los trabajadores y, por otro lado, perdona a los, a los funcionarios. Totalmente. Estos días vimos cómo al ministro de Desarrollo Social, que está absolutamente implicado en el robo millonario de planes sociales, o sea, le roban a los sectores más precarizados, más empobrecidos, eh, se impidió que se le interpelara en la legislatura. Gracias, por ejemplo, al voto de Mariano Mancilla y de Soledad Salaburu, lo que nos parece escandaloso. Eh, y nosotros hemos ido, inclusive, al Tribunal de Cuentas también a pedir explicaciones sobre el robo que ha sucedido en el instituto durante muchos años y que nadie da explicaciones y que el Tribunal de Cuentas no está pidiendo, no está dando información uh -huh. sobre eso. Eh, y sobre esas cosas no se sabe nada. Eh, a Potás, por ejemplo, también eh, hubo la semana pasada eh, una audiencia de impugnación porque Potás opina que no debe ser eh, nombrado, no, no debe ser castigado por los en de Abogada San Roque cuando era el responsable de esa obra. Y hoy sigue trabajando en el Consejo Provincial de Educación. Todo esto se refleja en las escuelas y por eso este miércoles convocamos una jornada de lucha. Exactamente. En el Colegio San Martín vamos a reunirnos a partir de las 8 de la mañana, eh, vamos a reunirnos en distritales y luego vamos a hacer una gran movilización para decirle al gobierno que eh, no vamos a seguir soportando estas condiciones y para exigirle también a Aten Provincial la realización de asambleas uh -huh. y de plenario para poner en pie un plan de lucha para frenar esta avanzada del gobierno contra Bien. nosotros. Llamamos entonces el miércoles todos y todas al Colegio San Martín y entregaremos constancia. Y esta jornada también se va a replicar en Plotier y también hay otras seccionales como Aten Centenario que las están convocando. Así que esperemos que sea masiva y de mucho debate. Esto fue...